Resumen del libro Navis, resumen del libro Naviseal, autodisciplina. Los Naviseal son un grupo militar de operaciones especiales de los Estados Unidos. Tienen conocimientos en misiones de tierra, mar y aire. Imagínate que tienes la fortaleza mental, la autodisciplina, el liderazgo, enfoque y concentración de un Naviseal. Estos te ayudarán a conseguir tus objetivos en la vida. Su entrenamiento es bastante más fuerte que un entrenamiento militar convencional, desarrollan capacidades físicas, psicológicas incluso de instrucción que llevan a cabo misiones muy difíciles. Para ser aspirante se enfrentan pruebas físicas, exámenes médicos, realizan test vocacionales, tienen instrucción académica de primer nivel, tienen entrenamientos subacuáticos, acondicionamiento físico, desarrollan trabajo en equipo. Y empieza lo que se llama la semana del infierno. Duermen cuatro horas, las veinte horas restantes son intensas, sin descanso, para identificar a aquellos realmente comprometidos y con propósito. Entrenan agilidad física para la puntería y el disparo, los movimientos básicos necesarios para la supervivencia, etc. Ahora empieza aprendizaje táctico de la guerra naval especial. Esto solo es digamos el inicio donde cambian su vida para entregarse a la milicia, siempre deben trabajar en la perfección de sus procedimientos. Estos puntos los puedes llevar a tu vida trata de visualizarte con ellos y lo que podrías hacer. No se rinden, ante ningún obstáculo, se miden constantemente ante grandes retos, son imparables, con una gran determinación y fuerza mental. Son altamente profesionales profundizan en su área, siendo de lo mejor no solo a nivel nacional sino internacional. Creen en ellos, no tienen dudas ante lo que hace por lo que lo importante no es el poder físico sino el poder mental. Trabajan fuertemente por lo que quieren, sin importar el que dirán, porque solo quieren cumplir un sueño que muy pocos consiguen. Se trazan objetivos entre ellos ser el mejor cuerpo de operaciones especiales del mundo. Forja su carácter ya que el que consigue ser un aviseal no volverá a ser el mismo de antes. No tienen límites, porque eso provocaría el fracaso. Dejan sus inseguridades, las entierran para avanzar. Los distingue su fortaleza mental, está enfocados en preparar la mente con la finalidad de soportar los dolores como la hipotermia, o la privación sensorial. Aman sus ideales, aman a su país, aman el combate, aman los objetivos del Ejército Especial de los Estados Unidos, aman las armas, el ejercicio, la natación. Los consejos que da el autor para tener autodisciplina son. Estudia tu situación actual quién eres ahora, qué haces y qué quieres hacer. Puedes ver cómo luchas con el transporte público, mientras que tu jefe llega en su auto de última generación, tranquilo y relajado. Ahora la pregunta es, ¿crees que, si sigues haciendo lo mismo, algún día tendrás ese carro, esa casa, y esos viajes para tu familia? Si la respuesta es no, tienes que cambiar el rumbo. Piensa, ¿qué quiero? Cuando tengas claridad, entonces debes proyectar el futuro y piensa qué es lo que de verdad quieres. Enfocarte en el resultado. Que quieres y trabaja enfocado en un solo objetivo a la vez? Busca un equilibrio en tu vida, pero, una vez tomada la decisión, de esta manera en los momentos más difíciles, no te darás por vencido, porque estás enamorado de lo que te has propuesto. Organízate. Ya que nadie te va a trazar el camino, tú eres tu propio jefe, tu propio guía, realiza esa planificación, porque nadie más lo hará por ti. Haz que crezca ese líder interior que llevas dentro. Para poner orden en todo. Planifica. Primero investiga y estudia el terreno y cómo se consigue lo que quieres. Ten una autoestima alta, lo que tú pienses de ti mismo será asimilado por tu cerebro y por tu subconsciente y tu organismo creerá lo que afirmas, como resultado proyectarás lo que estás pensando. Ten grandes niveles de exigencia, tanto en cuerpo como en mente recuerda prepararte para enfrentar los escenarios más adversos. La exigencia es positiva si se hace de forma equilibrada. Empieza el día con el amanecer, levantándote temprano, para rendir todo el día, pon la alarma acuéstate temprano, prepara tu día. Elimina tus debilidades, no des oportunidad de gritar a voces negativas. No dejes que el estrés te domine, son inevitables las situaciones negativas, trabaja tu inteligencia emocional, en las adversidades hay cosas positivas. Preparar el cuerpo adecuadamente que sea un combustible que te ayude a forjar tus metas. Tus metas, tatúalas en tu mente, debes tener tus metas siempre presentes, de lo contrario, corres el riesgo de olvidarlas. Escríbelas, dibújalas, haz un collaje y ponlas en un lugar visible para que, cada vez que despiertes, veas cuál es tu propósito. La autodisciplina te va a ayudar a conseguir lo que quieres actúa conforme a esta y sal de la zona de confort. Maten tu responsabilidad a niveles extremos y aplícala en todas las áreas de tu vida. Principios de un naviseal. Observa y actúa. ¿Te conviene realizarlo? ¿Eso te ayudará? ¿Las condiciones te favorecen? ¿Es necesario hacerlo? Que tus planes sean claros y simples. No hagas planes complejos, con una gran cantidad de detalles que al final sabes que no vas a terminar por cumplir. Trata de que tu planificación sea lo más sencilla posible, pero, más que sencilla, realista. Tu planificación no estará bien si está saturado y hay posibilidad de no realizarlo. Tienes que ser estricto, pero no déspota. debes actuar como jefe y ser estricto en todo lo que te propongas, no se trata de ser déspota, se trata de ser exigente. Sé valiente pero no temerario Ser valiente es ser eficaz y activo en su línea, física o moralmente. Dicho en otras palabras, es una persona que se atreve a asumir responsabilidades, a pesar de su dificultad, y que en su accionar es inteligente y efectivo. Temerario es ser excesivamente imprudente arrastrando peligros. Esto quiere decir, una persona que se atreve a asumir riesgos, pero que no actúa ni piensa de forma correcta al momento de hacerlo, lo hace por impulso. Es bueno tener espíritu competitivo, y hay que saber perder. Sé humilde, mas no pasivo. Se tiende a confundir estos términos ser humilde no es ser débil, tampoco es dejarse humillar, ser pasivo es ser débil, ser humilde es ser consciente de tus cualidades y utilizarlas de forma correcta. Fortaleza mental. Para enfrentar nuestros proyectos se tiene que fortalecer nuestra mente como si fuera un músculo. Enfrentarte a rutinas de entrenamiento más difíciles, te pones a prueba con la finalidad de ser mejor. Tus músculos están fortalecidos, tu autoestima está mucho mejor y tu progreso ha sido indetenible. Cada que aumentas la dificultad de tu entrenamiento te parece difícil, agotador y a veces agobiante. Pero, cuando empiezas a entrenar y exigirte conseguirás hacerlo. Llegar a ser un aviseal no es cuestión de suerte, tienes que tener convicción de que lo vas a hacer, asimilándolo a tu vida no esperemos de la suerte, tenemos que trabajar por lo que queremos convencidos de que lo vamos a lograr. La lectura del libro es el comienzo de un largo camino, y si decidimos tomarlo hay que caminarlo con una gran disciplina. La importancia no está en el contenido, sino en el aprendizaje, ya que no se trata solo de teoría, sino de llevar a la práctica lo aprendido. Ser el mejor implica una gran responsabilidad, pero cuando veas los frutos sabrás que habrá valido la pena. Motívate siempre. Si la lectura te motiva a ser mejor, entonces que este no sea el último libro que leas, lee más despierta la curiosidad en tu vida. El lema de Navi Seal, el único día fácil fue ayer. De esta manera nos acordamos que la vida es difícil. Que conseguir nuestros objetivos no será fácil. Bueno eso es todo por hoy y como es costumbre daremos calificación al libro en esta ocasión lo valoramos con un 10 en cuanto a sus enseñanzas de vida que podemos aprender y un 8 en cuanto a su redacción que nos parece buena pero no tan excelente como lo es el contenido. Si te gustó no te olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita. Si algo no te reta no te cambia, corre el riesgo sin importar si te equivocas, no te permitas jamás ser mediocre. Video de Soldier of Min.